Terminó, sola en la habitación terminó, sola en la habitación terminó, sola en la habitación terminó, sola en la habitación, ella es dura, dura. Ella es buena pero no te va a armar lo que esperas Y cuando me mira no sé qué lo podrá hacer Y cuando te miro te juro me voy a lo que se es más complicado que volverte a ver Terminó Sola en la habitación terminó Sola en la habitación terminó oh, Sola en la habitación terminó oh, sola, oh, oh, sola en la habitación ella está Él, yo no hablo más, que vibre por él, que si sí va a estar. Lo quisiste ver, pero no podrás. Fuiste mi mujer, lo recordarás. Y si me llama, le digo que no me encuentro acá. Y si me